Hola, soy María Teresa Gutiérrez y en esta presentación les hablaré del cuerpo de las plantas vasculares. Las plantas vasculares están formado por órganos diferenciados, que su conjunto se lo conoce como cormo, y a estas plantas se las llama cormófitas. En el cormo se diferencian dos porciones básicas que viven en ambientes diferentes. Un vástago compuesto por tallos y hojas que están orientados hacia la luz y viven en un ambiente aéreo y una raíz, que se encarga de la fijación y absorción de la planta que vive en el suelo. En cuanto al origen del cormo, sus dos porciones básicas, la raíz y el vástago, ambos tienen su origen en los meristemas. Estos meristemas aparecen diferenciados en el embrión de la semilla. Así, la plúmula es el primer meristema que formará el tallo y las primeras hojas. La radícula es el meristema radicular que formará la primera raíz del cormo cuando la semilla germine. Los meristemas son tejidos formados por células con la propiedad de dividirse y así van formando tejidos y órganos del cuerpo de la planta. Los meristemas son los responsables del crecimiento de la planta a medida que la planta crece. Estos meristemas apicales que van a formar los tallos y las hojas se ubican en las yemas en la parte aérea del cormo. Y los meristemas radiculares se van a encontrar en cada extremo del sistema radicular y están protegidos por la caliptra o cofia. Comencemos con la descripción de la raíz del cormo La raíz es un órgano subterráneo que tiene como funciones la fijación de las plantas al suelo, la absorción del agua y de las sustancias minerales y el transporte de estas sustancias desde la zona de absorción hasta la parte basal del tallo. Y también funciona como órgano de almacenamiento o de reserva de sustancias. En cuanto a la morfología externa de la raíz primaria, se pueden reconocer diferentes estructuras y zonas. Si empezamos desde la parte más apical, allí encontramos a la cofia o caliptra. Es una estructura que protege al meristema apical de la raíz. A continuación de la cofia se encuentra la zona de alargamiento en el que las células sufren un aumento en su longitud. Luego viene la zona pilífera, es la región de los pelos absorbentes, cuya función es de aumentar la superficie de absorción, ya que a través de los pelos absorbentes, la planta toma el agua del suelo con las sales en disolución. La zona suberificada es la parte más vieja de la raíz, que se caracteriza por la existencia de un tejido de protección externo suberoso. En esta zona también se producen las ramificaciones o raíces secundarias. Estas raíces tienen un origen endógeno, ya que se originan a partir de un meristema interno que se encuentra en la raíz. Este meristema se llama periciclo. Y por último, tenemos el cuello de la raíz, que es la zona en que la raíz se une con el tallo. Las raíces se clasifican de acuerdo a dos criterios, por su origen y por su forma. La raíz primaria que se origina de la radícula del embrión se denomina raíz embrional o normal. Pero si las raíces no se originan en la radícula del embrión, sino en cualquier otro lugar de la planta, se llaman raíces adventicias. Por ejemplo, se producen raíces adventicias en estacas herbáceas y leñosas de diversas plantas. O en las hojas del caranchoe, donde las raíces adventicias nacen de los bordes de la hoja. O también se producen raíces adventicias aéreas en los tallos de la hiedra. Hay una correspondencia entre el origen de la raíz y la forma que adopta el sistema radicular. Si el origen es embrional, se formará una raíz pivotante, donde se observa una raíz principal, gruesa y larga, de la cual salen sus ramificaciones. Este tipo de raíz es característico de un grupo de plantas llamadas dicotiledonias y de otro grupo de plantas llamadas coníferas. En cambio, si el origen es adventicio, se formará un sistema de raíces fasciculadas o en cabellera, donde las raíces tienen más o menos el mismo grosor y el mismo tamaño y dan un aspecto fibroso. Esta forma de raíz se encuentra en la mayoría de las monocotiledonias como las gramíneas. Las raíces pueden sufrir adaptaciones en cuanto a su forma y su función, dando lugar así a las raíces especializadas. Las raíces reservantes son aquellas que adquieren generalmente un gran tamaño por la acumulación de sustancias de reserva en sus tejidos, y estas raíces son muy importantes en la alimentación, como por ejemplo la raíz de la zanahoria y de la batata. Y están las raíces gemíferas, que producen yemas adventicias, ...que dan origen a vástagos aéreos. Estas yemas tienen un origen interno o endógeno... ...porque se producen en el interior de la raíz. Como ejemplo, también tenemos a la batata... ...pero también podemos encontrar raíces gemíferas... ...en el álamo y en el chañar. En la parte aérea se desarrollan órganos aéreos... ...que forman el vástago. Así tenemos al tallo, que es un eje que tiene como función... Servir de soporte de las hojas, de las flores y de los frutos, además de permitir el transporte de las sustancias entre las raíz y las partes áreas de la planta. En cuanto a las partes del tallo, están formados por nudos, por entrenudos y yemas. El nudo es el lugar donde se insertan las hojas. Los espacios comprendidos entre dos nudos consecutivos se llaman entrenudos. Y las yemas tienen una forma ovoide. Son brotes sin desarrollar que se encuentran dormidos. En las yemas se encuentra el meristema apical caulinar, que es el que dará origen a las ramificaciones o los vástagos aéreos. A las yemas las podemos clasificar según el órgano que originan. Así tenemos yemas vegetativas que van a producir brotes vegetativos o vástagos aéreos. Tenemos yemas florales que son las que van a producir las flores y las yemas mixtas que producen tanto tallos o vástagos y flores. En cuanto a la posición, principalmente encontramos las yemas apicales o terminales que se ubican en el extremo o en la punta del tallo. Las yemas que se ubican lateralmente en el tallo y que se encuentran en la unión de las hojas con el tallo se denominan yemas axilares. Además, también pueden aparecer yemas accesorias ...o adventicias en distintos lugares de la planta. El hábito de crecimiento de una planta... ...hace referencia a las características del tejido del tallo. Así tenemos plantas que son hierbas... ...porque presentan tallos con consistencia blanda no lignificados. Y este tipo de hábito corresponde a las plantas anuales... ...o vivaces como la manzanilla. Si las plantas presentan tallos leñosos o lignificados... Esto se debe a la acción de los meristemas secundarios. Estos meristemas se denominan cambio y felógeno, que dan el crecimiento en grosor del tallo. Si la planta tiene tallos lignificados, cuyas ramificaciones salen desde la base de la planta y tiene pocos metros de alturas, se llaman arbustos, como el laurel rosa. Si la planta presenta un tallo principal, que luego se ramifica formando una copa, recibe el nombre de árbol como por ejemplo un álamo. El tallo característico de las palmeras, que por lo general no se ramifica, se denomina estípite. Y en el caso de las gramíneas, el tallo se denomina caña, como por ejemplo en la caña de castilla, en el maíz y en los tallos de los cereales. En cuanto a las adaptaciones, los vástagos pueden sufrir cambios tanto en su forma como en su función. Dando lugar así a tallos especializados. Así tenemos a los rizomas, que son tallos horizontales que crecen por debajo de la superficie del suelo. El rizoma es un tallo, por lo tanto va a tener nudos, entre nudos, yemas y hojas que son modificadas. Se denominan hojas escamosas o catáfilas. Incluso algunas veces los rizomas acumulan sustancias de reserva. Una planta que tiene rizoma es la chipica. En cambio, el estolón, es otra modificación, corresponde a un brote o tallo lateral, que generalmente es delgado, que crece de manera horizontal por encima del nivel del suelo. El ejemplo típico es la frutilla. Los tubérculos son tallos reservantes subterráneos que se producen por el agrandamiento en el extremo de un rizoma donde se acumulan sustancias de reserva. En el tubérculo el tallo se engrosa y como es un tallo también se observan nudos y entrenudos muy cortos. En los nudos se encuentran lo que se denomina como ojos. Estos ojos son yemas protegidas por unas pequeñas hojas escamosas que se desprenden dejando una marca o cicatriz. Como ejemplo de tubérculo tenemos a la papa que acumula sustancias como el almidón. Y finalmente tenemos a los bulbos. El bulbo es un tallo que tiene entrenudos muy pero muy cortos que forman un disco o platillo del cual salen las hojas o catáfilas. Estas catáfilas pueden acumular sustancias de reserva o pueden ser de protección externa. A Este tipo de bulbos que contiene o que tiene estas catáfilas se llama bulbo tunicado. Y se da en el caso de la cebolla. Las hojas son los órganos aplanados, situados lateralmente sobre el tallo. y Están especializadas en la elaboración de sustancias a través de la fotosíntesis. Y además cumplen otras funciones muy importantes como la transpiración y respiración. El origen de las hojas se da en los primordios foliares de las yemas. En cuanto a la morfología de las hojas, vamos a encontrar un limbo o lámina, que es la porción verde. Este limbo presenta dos caras, la cara adaxial o superior y la cara abaxial o inferior o el en vez de la hoja. También vamos a encontrar un peciolo. El peciolo es un eje que une a la lámina con el tallo. Si la hoja tiene peciolo, esa hoja se denomina hoja peciolada. En cambio, si la lámina se une directamente al tallo, y el peciolo, se si halla ausente, la hoja es césil. La base foliar es la porción ensanchada donde el peciolo se inserta en el tallo. En un grupo de plantas llamadas monocotiledonias, esa base se ensancha formando una vaina que rodea el tallo. También se encuentra el ápice y el margen de la hoja. También están las nervaduras que fortalecen el limbo foliar, estas nervaduras están formadas por tejidos conductores del silema y del floema. Otra estructura que aparece en las hojas son las estípulas. Se denominan apéndices foliares y se encuentran a ambos lados del peciolo. Incluso a veces las estípulas se pueden transformar en espinas o zarcillos. Podemos clasificar a las hojas según el tipo de nerviación las hojas paralelinervadas encontramos nervaduras que son paralelas entre sí, que parten desde la base de la hoja hasta la punta. Este tipo de nerviación es típico del grupo de plantas denominadas monocotiledóneas. En las hojas reticuladas o retinervadas, las nervaduras se ramifican formando una red en todo el limbo foliar. Este tipo de nerviación es característico de las dicotiledóneas. Según la división del limbo, las hojas se clasifican en hoja simple o entera, cuando el limbo es indiviso, es decir, que la hoja solamente tiene un solo limbo. En las hojas compuestas, el limbo foliar se halla completamente dividido en láminas más pequeñas llamadas foliolos o foliolulos. En general, las monocotiledonias presentan hojas simples, mientras que las dicotiledonias Vamos a encontrar hojas simples y hojas compuestas. Ahora, para realizar esta clasificación, hay que tener en cuenta la yema axilar. Recordemos que la yema axilar se encuentra en la unión de la hoja con el tallo. Por lo tanto, debajo de la yema se ubica la hoja. Cuando se ubica la yema recién allí, se identifica la hoja y se observa la cantidad de láminas que tiene esa hoja. Si esa hoja tiene una sola lámina, la hoja es simple. Y si tiene varias láminas, se trata de una hoja compuesta. En cuanto a los tipos de hojas compuestas, podemos encontrar hojas palmeadas, cuando los foliolos salen de un mismo punto que se ubica en el extremo del peciolo. A este punto se los denomina raquis puntiforme. En las hojas pinadas existe un eje central que es un raquis del cual salen los foliolos que se pueden disponer de forma opuesta o alterna. Estos foliolos pueden ser césiles o tener un pequeño peciolo llamado peciolulo. Si a su vez estos foliolos se vuelven a dividir en láminas más pequeñas, estas láminas se llaman foliolulos. Entonces se dice que la hoja se ha dividido dos veces y se denomina hoja bipinada. En este tipo de hojas se observan dos raquis, un raquis principal o primario y un raquis secundario en el cual se insertan los foliolulos. La filotaxis hace referencia a la disposición de las hojas sobre el tallo y de acuerdo a la cantidad de hojas que se encuentran en el nudo hay tres tipos de filotaxis. Cuando se dispone una sola hoja por nudo, se habla de filotaxis alterna. Cuando se encuentran dos hojas por nudos, se denomina filotaxis opuesta. Y cuando el número de hojas por nudos es mayor que dos, la filotaxis es verticilada. La sucesión foliar hace referencia a cómo la forma de la hoja se modifica en el curso del desarrollo de la planta ocupando una determinada posición en el tallo. Los tipos de hojas que aparecen a lo largo del desarrollo de la planta son las hojas embrionales o cotiledones. Estas son las primeras hojas de la planta y se encuentran en la semilla formando parte del embrión. Luego tenemos a las hojas inferiores o catáfilas. Estas tienen forma de escamas y se presentan en las yemas y en los tallos subterráneos. Las hojas normales y nomófilos son las hojas propiamente dichas encargadas de realizar la fotosíntesis y se encuentran en las ramas y constituyen el follaje de la planta. Las hojas superiores o ipsófilos son brácteas que se ubican en lugares cercanos a las flores y se diferencian de los nomófilos porque suelen tener distinta forma, color y tamaño. Y las hojas florales o antófilos son las que constituyen las partes de una flor. Los antófilos estériles son los sépalos y los pétalos, y los antófilos fértiles, también llamados esporófilos, son los estambres y los carpelos. Las hojas también pueden sufrir adaptaciones tanto en su forma como en su función, dando lugar a hojas especializadas. Así tenemos a las espinas en las que las hojas se han transformado en una estructura filiforme punzante, como se observa en los cactus, y la función de fotosíntesis es realizada por el tallo. Y los zarcillos son estructuras largas, filiformes, que favorecen la sujección de las plantas a los soportes. En la imagen se observan que los foliolos terminales de una hoja compuesta, de una planta que se llama vicia, se han transformado en zarcillos. Tanto los zarcillos como las espinas pueden tener un origen caulinar, es decir, que son modificaciones del tallo. En el caso de la vid, los tallos se modifican transformándose en zarcillos caulinares. Y en el caso del chañar también sus espinas son de origen caulinar, es decir, que son transformaciones del tallo. Hasta aquí hemos visto y analizado las partes del cormo que constituye el cuerpo de las plantas superiores, en la cual cada parte tiene funciones y estructuras morfológicas relativamente complejas y que les han permitido a estos organismos adaptarse a la vida terrestre, especializando su cuerpo. Y finalmente te aconsejo, les aconsejo que para retener y reforzar toda esta información y aprender todos estos nuevos términos, los apliquen de manera práctica, analizando y describiendo a las plantas que tienen en casa o que busquen plantas, como por ejemplo un álamo, eh, una rosa, eh, el aguaribay, las acacias, el laurel rosa, el olivo, la vid y los tréboles, como por ejemplo, para que los clasifiquen de acuerdo a su hábito de crecimiento, para que los clasifique de acuerdo a sus hojas, que vean la filotaxis e identifiquen sus yemas. Hasta aquí finalizamos esta presentación.